Saludos a todos, una disculpa. Saludos, Ángel, buenos días. Una disculpa. A Ángel, a Carla, a Carlos Arce, a Javier Francisco, Esparza Contreras, a todos nuestros seguidores, a Francisco Montiel, que hoy nos visita desde muy temprano para comentar el, el estado del proceso electoral eh, en Guanajuato del cual no se sabe mucho con detalle porque parece que hay y puesto recursos y cosas de esas y se ve pues, un panorama muy sui generis eh, en Guanajuato de, eh, para las elecciones pero yo quisiera eh, hoy eh, eh, retroalimentar a nuestro público con las opiniones de los miembros del observatorio, así que yo quiero lanzarles esta pregunta a, a todos y cada uno de los miembros del observatorio ¿debemos los guanajuatenses el 6 de junio ir a votar? Yo pienso que tenemos que ir a votar o sea tenemos que ejercer ese derecho ¿sí? y aparte bueno pues es una obligación ir a votar aquí el problema consiste más bien en ¿Por quién votar? Pues hay suficientes candidatos, ¿no, querido Ángel? Sí, bastantes, pero pues es que esto es una mengambrea, no sabe uno realmente a quién, por quién inclinarse, ¿no? O sea, desconocemos muchos de sus planes, o sea, los planes de trabajo y qué es lo que van a hacer. Se sí. no sabemos bueno, al menos yo no sé las políticas públicas hacia dónde van encaminadas y los compromisos. No sé ustedes si sepan algo. No, ese es el problema. Mira, este, a ver, eh, la respuesta desde el punto de vista ciudadano es obvia, o sea, como para ejercer la ciudadanía tenemos que ir a votar. La ciudadanía no se, no se satisface únicamente con el voto. No. Eso sí es bien importante y hay que reiterarlo una y otra vez. Eh, una parte es el voto, la otra es la rendición de cuentas y el seguimiento que se haga de las administraciones. O sea, para ser ciudadanos no basta con ir a votar. Claro. Luego de votar necesitamos estar más o menos al pendiente de cómo se está conduciendo el gobierno y que también se está, eh, se está previendo, se está planeando el gobierno y se están gastando los presupuestos. Y eso se llama rendición de cuentas. Entonces son dos componentes muy importantes para que lo sepa la gente. No solamente basta con ir a votar. Luego el asunto, eh, el voto. ¿Cómo votamos? Pues hay esencialmente. Una parte psicológica y otra parte racional, una parte emocional, sobre todo, sobre pues, quién nos gusta como candidatos, quién nos convence o quién quisiéramos que ganara, porque de alguna manera está dentro de la ideología que nosotros profesamos o que nos gustaría que se llevara a cabo, en fin. Entonces, hay que balancear estas, estas dos cuestiones porque los mercadólogos y la mercadotecnia ha avanzado a un nivel brutal. A ver, todos sabemos cómo nos venden las cosas. Eh, la forma de presentarnos las cosas, de hacer anuncios, de ponernos cierto tipo de disposición en los centros comerciales o en los supermercados, la verdad es que te venden cualquier cosa. No hay forma realmente de salirse de esa posibilidad de que te vendan. Todo eso, toda esa mercadotecnia llevada al nivel más íntimo del examen psicológico, de reacciones de los consumidores, pues también todo eso, todo ese saber se traspasa a la parte electoral y se utiliza desde hace tiempo por lo menos desde el 2000 en México, para que la gente vote. Y saben muy bien que la gente, en principio, porque no son franceses, que leen Le Monde todos los días, la gente vota esencialmente por lo que siente. Y entonces ahí van. Y ahí es donde segmenta, se segmentan los mensajes y se mandan mensajes para diferentes tipos de electores. Y es lo que pasó, por ejemplo, en las, en, la reciente, en las elecciones en Estados Unidos con el triunfo de Trump y el Brexit en Inglaterra, etc. Eran sentimientos los que se estaban poniendo en juego. No va a ser diferente aquí en México, evidentemente hay sentimientos en, en juego, pero yo sí llamaría a tratar de ponerle por lo menos una dosis de reflexión al asunto y con esta reflexión, con este raciocinio pues tratar de ver realmente qué sería lo más conveniente para Guanajuato. Y ese es el panorama que necesitamos analizar. No sé qué opine al respecto nuestro compañero Francisco Javier. Bueno, pues antes que nada, este, saludos a todos. Acaba de entrar el eh, licenciado Santibáñez. Pues yo creo, para poner en contexto eh, las preferencias, eh, yo ubicaría un enfoque como que el voto forma parte, en términos de decisiones individuales, de las diversas preferencias que se tengan en el mercado, en el mercado electoral. Evidentemente que eh, todas las áreas de transparencia a nivel estatal y federal, eh, de manera obligada eh, para poder hacer una evaluación del desempeño, pues conocer evidentemente las plataformas, los programas de gobierno, que eh, el antecedente que yo en alguna vez comenté, que eh, la maquila de los programas de gobierno eh, no va en función del requerimiento de levantamiento de información que se da en el proceso de campaña, sino que se divorcia mediante un mecanismo de transferencia y contratación de consultorías, tan es así que el propio Instituto Electoral del Estado eh, tiene inclusive financiamiento para la cuestión de las encuestas. Y eh, aquí eh, también es muy importante el definir la parte eh, presupuestal. porque Porque ya anunció el, el INE que el presupuesto total de campañas perdón, no es el INE, es el Instituto Estatal, era de cuarenta y tantos millones de pesos, lo que significa, este, pues, en la práctica, que si consideramos que una vacuna cuesta 82 dólares y el total, eh, digamos, de eh, del presupuesto, entonces, quiere decir que el costo-beneficio vas a dejar de vacunar a veintisiete mil personas en el estado, y en el caso municipal, acerca de 900, por eh, hacer ese gasto. Ahora, en el, es muy importante el límite de, de gastos de campaña en el municipio, estamos hablando de un millón, creo que 500 mil por ahí, eh, tan solo eh, desagregando a cada uno de los actores, eh, evaluando lo que sería del 5 al día 10, eh, pues yo hubo una compra de un automóvil, en el caso del PAN. No sé si los automóviles cuánto cuestan, o si lo compras en segunda mano, a lo mejor sale más barato, ¿no? Pero si, si fuera un 500, un millón 500, eh, no sé cuánto le costaría su, su camión, ¿no? O su eh, camioneta para la campaña, ¿no? Ok, bueno. Ahora, sería muy importante, independientemente del factor evaluatorio de toma de decisiones en cuanto al voto, dar la información de qué ha venido pasando, ¿no? En el caso de cada uno de los personajes que intervienen en la obra electoral del municipio, pues ahí tenemos que eh, el señor Barrón, pues simplemente se apareció en el tiradero municipal y señaló que él había financiado algo. Financiado con recursos públicos, pues es recursos públicos, ¿no? Por el lado del Partido Revolucionario Institucional, el señor Cerrillo dice que lo están atacando, entonces inicia el proceso de paranoia electoral. En el caso eh, de Morena, pues sabemos que en la práctica, eh, en la definición de las planillas, hasta el momento, el municipio de Guanajuato no cuenta eh, con un eh, candidato oficial autorizado por el Instituto Electoral del Estado, ¿No? Ahora, eh, es muy importante como decía Carlos, eh, el papel de los medios de comunicación, el tiempo y la supervisión que debe dar el instituto. Si ustedes analizan eh, o ven eh, la televisora local, el 90% es en apoyo al PAN y muy marginalmente en los demás partidos. ¿no? Ahora, ya tenemos un poco más de información mas sin embargo, en cuanto a las declaratorias del 3x3, nadie ha dado absolutamente ninguna información. Entonces, bueno, la hipótesis de si es, es obligatorio votar, es obligatorio votar. Yo consideraría importante de la información que tenemos, cuál es la conducta de cada uno de los personajes y qué es lo que ha estado haciendo. ¿no? Básicamente las elecciones hasta el momento eh, se han manejado en términos de la campaña netamente tecnológica a nivel de redes sociales, ¿no? Hasta el momento, pero realmente haciendo una evaluación, pues está muy verde la, las opciones, ¿no? No sé si con esto contesté la pregunta, me dispersé, o generé varias op opciones específicas para entrar a una discusión de cada uno de los personajes y ver eh, que ninguno de ellos plantea un esquema de hacia dónde quiere direccionar su estilo de liderazgo político, ¿no? Bueno, también habría que reflexionar, querido Javier y compañeros, sobre aquellas personas que hacen, en cuanto tienen su capacidad para, poder, para votar, van y se registran y obtienen una credencial del antes IFE, ahora INE, para poder eh, demostrar su ciudadanía y poder votar, pero simplemente no tienen ningún interés en lo que, en quién gobierna y cómo gobierna ni nada simplemente tienen un papel que les sirve a ellos para identificarse y no lo usan para lo que originalmente se expidió, que es el voto y ellos se hacen muchos la siguiente reflexión no ha pasado nada yo no he ido a votar teniendo credencial, y de todas maneras están los mismos de siempre, o sea, ¿para qué quieren mi voto si los demás deciden? Esa es, es una postura no de, de, de algunos que dicen que van a jugar el juego de las elecciones, se inscriben, tienen su credencial, pero no lo usan Y en ese caso, ¿a quién ha beneficiado el que esa persona lo vote? Pues aquí va en primer lugar, porque al, al, al haber menos votantes, con menos, con pocos votos, se gana. O sea, o sea, sí tiene un efecto, el que la gente no vaya a votar, tiene un efecto. Pero a veces se sí quieren autoengañar y dicen, no, no es cierto. Aunque yo hubiera votado, de todas maneras los que están, hubiera, hubieran ganado. No, de, de nada sirve que yo eh, emita mi voto, si de todas maneras van a ganar los que siempre ganan. Ese, esa postura les da eh, tranquilidad de conciencia, pero los demás, ¿qué culpa tenemos de que esa persona sea responsable? Yo lo que le pediría es: no, yo, no, yo no conozco, y voy a pecar aquí de ignorancia, pero no conozco si puede ir uno al INE a decir: quiero darme de baja de las listas. ¿Por qué? Porque no quiero votar. Y que el INE me diga, no, fíjese que usted, eso no está en sus derechos, el no, no estar inscrito. Tal vez, no sé qué, qué, qué pasaba, qué pasaría si alguien y hubiera un grupo de gente diciendo, no, es que ya no queremos. ¿Por qué? Porque no nos convencen los gobiernos ni a quienes eligen ni nada de esto. Y que ni, ya no queremos jugar en este juego. Pero, pero eso mostraría una cierta responsabilidad ciudadana ¿Por qué? Porque se está ocupando del asunto. Pero lo grave es que el mundo puede estar bien o mal gobernado, pero es culpa no solo de los que los eligen o, o votan en contra de ellos, sino de los que, como el ejemplo que estoy dando, no participan. Entonces, eh, eh, entonces yo estoy planteando estos casos porque quiero que todos los que están presenciado este, este programa, reflexionen sobre la responsabilidad que implica tener una, una credencial de DINE de y de IFE eh, frente a los demás ciudadanos. Afecta la vida de todos, de todos los que vivimos en un cierto periodo, porque ellos toman decisiones que nos benefician o nos perjudiquen. Solo quería tratar ese punto, ese enfoque que no se ha tratado en el momento y le pediría a Carla si nos hiciera a favor de, de decirnos eh, como mujer, por favor, qué este, que opina de esto, porque o sea, aquí somos mayoría, ahorita somos eh, cinco hombres y una mujer y pues, queremos oír, ver, yo quiero escuchar el, el lado femenino del asunto. aseguro no seguro que quiere escuchar el lado femenino? No, pues, ¿qué les puedo decir? Yo tengo una postura... Eh, he reflexionado acerca de la última vez que platicábamos de esto. Yo estaba eh, muy decidida a no votar y abstener mi voto, pero después de, de estudiar mucho, eh, me doy cuenta, aun cuando reconozco, y eso no podemos taparlo y esto no podemos tampoco cambiarlo con el voto, que la democracia mexicana es anómala y es disfuncional. O sea, no es una democracia que está eh, en una nueva generación o que va a generar nuevas cosas. No, o sea, la democracia, y sobre todo la democracia local, no enfocándonos o ya aterrizándolo en el plano local. Sin embargo, sí creo importante, eh, y yo les dije, tal vez reivindique mi, mi opinión, y, y ahora la reivindico porque es, eh, de alguna manera... La democracia es esa primera forma de garantizar una individual o la, individual, o la, perdón, la libertad que estamos buscando ¿no? como individuos. Esa, querer tener esa ausencia de dominación de todos estos poderes hegemónicos que tenemos en lo local o en el gobierno local. Entonces, aquí yo creo que la invitación o la reflexión sería muy a lo que Carlos está diciendo a ser reflexivos y a ser conscientes de por quién vamos a votar. Entonces, con esta idea de, de hacer una comunidad una comunidad de iguales, que busquemos esa libertad con respecto a este grupo de, que tiene al gobierno municipal con, con un clientelismo tremendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo que se requiere de la participación ciudadana, que es diferente a la participación social, en el sentido democrático, para robustecer la, la, la, la participación de, en la vida pública, ¿no? Y, y como decía el doctor Arcos, o sea, cómo si necesitamos también más información de hacia dónde van este, sus líneas de trabajo, cuáles son las estrategias que se van a seguir, cuáles son los planes que se van a abordar, cómo va a impactar en la vida, no nada más local o regional, sino también en la nacional, sus planes y sus programas y sus estrategias que tengan. Entonces sería eso. este, Igual sigue sigue mi, mi amargo sabor de boca con, con todos estos candidatos que, que están ahorita y, y con tan poca información que tenemos con los ciudadanos. Se supone que ya arrancaban el lunes con campaña. Bueno, pues lo primero que deben de hacer para arrancar campaña es primero saber quiénes son ¿no? y cuál es su plan de trabajo antes de estar pidiendo el voto. Pero bueno. Sí, este, Pili Santibáñez, ¿tú qué, qué opinas bueno, del de asunto del voto? Mira, yo pienso antes que nada que el caso tan subgénero que está viviendo el país está crispando todas las opiniones. Es una democracia joven la de nosotros, tendrá prácticamente 30 años de empezarse a ejercer esta, porque el PRI antes dominaba toda la situación yo creo que lo que decía Carla, lo que dijo Carlos, todos tienen una validez, pero yo sí quisiera recalcar algo. En Guanajuato vivimos un fenómeno especial. A nivel nacional, el, el partido de López Obrador, llamado Morena, está en contra del árbitro que es el INE. Y aquí en Guanajuato, hablo del Estado de Guanajuato, es curioso y hago y subrayo que el INE está a favor del PAN tenemos no que curioso este muchacho Mauricio ha cometido errores brutales yo no tengo uh, ninguna simpatía por Morena pero tampoco estoy en, a favor de violentar la ley y se cometieron graves y serios defectos en los registros de Morena ¿eh? hay que recalcar eso pero sobre todo existen dos denuncias de mujeres uno de Paloma nuestra compañera que ya fue, aparte que fue recepcionada, fue turnado al tribunal, y otro de de una propia colaboradora síndica del ayuntamiento del PAN, que es la señora Castro, que también está a punto de que lo canalicen al tribunal electoral. Todo esto lo digo y lo subrayo, porque vamos viendo anomalías gravísimas, muy delicadas, muy delicadas, que, pruebe, que crispan más el ambiente electoral, no solo a nivel nacional, sino a nivel local, Memo. A nivel local lo, lo crispan. Y debo decir mis razones cuáles son. El día de hoy, los candidatos que sean son los candidatos de los partidos políticos, son no los candidatos de la ciudadanía. Yo vengo diario de Irapuato y paso y veo ahí a un señor parado que, que pienso que es policía no es el candidato de movimiento ciudadano. Ahí está en Santa Teresa la ventana. Y así vas viendo. Ves en el otro lado al señor este, cosa Navarro. Qué bárbaro. Sus TikToks son geniales. Yo creo que el cuate este que le hace la mercadotecnia deben llevarlo a Hollywood. Es bárbaro, ¿viste? ¿Cómo se viste? ¿Cómo saca el conejo? No, no, no. Es impresionante. Me tira a mí anonadada la imaginación de mercadotecnia. De este candidato. Y luego ves al otro muchacho del PRI quejándose, como dice el joven Esparza, de que los están agarrando a pedradas, pues que era lógico, que esperaban que iba a ser una campaña limpia o no va a ser limpia. A lo que vamos a llegar es al tema que observatorio tocó desde el principio es el Guanajuato Botín. Guanajuato Botín es lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Quién va a ganar? No sabemos, porque no quiero ser adivino, pero nunca Nunca en la historia de Guanajuato, lo que a mí me consta, se ve encontrado un fenómeno tan especial como el día de hoy, que es, por un lado hay una animadversión hacia López Obrador, abierto y manifiesta en el Estado de Guanajuato, pero por otro lado, nunca en la vida había existido un gobierno del PAN tan malo para Guanajuato como el que existe. Dice, ¿qué sentimientos han encontrado tenemos los guanajuatenses hoy? Malísimo, Carla, ¿eh? Porque es increíble que el gobernador de Guanajuato, lo máximo que ha venido es, al puente de aquí, de aquí, de la entrada de Guanajuato, ahí arrancaron una obra, pero no se han dado cuenta que robaron la placa de Sostenes y Rocha, que está enfrente del palacio de gobierno. Les platico algo chusco. Entonces, este, esta parte que se ve de sentimientos de contador provoca que el guanajuatense, no sé qué va a pasar, porque estás viendo que el del mercado tiene un sentimiento, el de los callejones otro, el de la zona sur otro, el de, en fin, está muy pulverizado el voto, pero es un voto no pulverizado por los candidatos, ojo, eh, sino, tú lo dijiste muy seriamente, el periodismo es el que está generando opinión, el periodismo es el que está indicando, induciendo, viendo toda esta parte tan, tan mal hecha, tan, tan desestructurada, que está generando graves conflictos emocionales en la opinión pública, Corremos y ese es mi pronóstico personal. Es una hipótesis. No estamos muy lejos que en la ciudad de Guanajuato, Guanajuato existe una junta de administración civil. Memo, con ese desastre que traemos enfrente. Y acuérdense cuando se lo dije. ¿eh? No estoy hablando porque no quiero querer programa no bien. Es que hablan a favor de uno y a favor de otro. No, no es cierto. Así como puedo echarle porras como mujer valerosa a esta paloma. Eh, la respeto muchísimo. No, no hablo de su partido del que se inscribió a ella como persona, es una mujer valiosa. Como le puede echar porras a esta mujer del cínica, del Ayuntamiento del PAN, que se enfrentó a Navarro contra todas sus majaderías. Pero no estoy hablando mal de Navarro, Navarro eh, por sí solo habla. de su mercadotecnia, él solito se marca lo que es. Al final de todo, quiero finalizar mi intervención: es que Guanajuato bueno, se está confundido. Santa Teresa, pregúntale a Arcos. Está confundido, no sabe ni por quién votar. Y vete a donde vayas, vete a la saucera, vete para acá, vete. La gente, está ¿qué va a hacer? Pues mira, lo que van a querer hacer es el que tenga más dinero, como es este caso Navarro. Pues van a querer meter todo en votos. Y espero que los guaramuteses de esas legiones de votación que están en las zonas rurales se lo vendan a tres mil pesos el voto, no por una, a la cena, a tres mil pesos el voto para que les cueste dinero. Tío tres mil pesotes porque no veo otra forma de que las urnas se vean visitadas eso es lo que veo para ciudadanos Juan en un estricto estado de derecho nunca nos habíamos encontrado en una en una etapa tan crítica de crisis emocional y social de Guanajuato Esa es mi intervención Memo muchas gracias Piri oye yo, bueno yo quiero quiero eh, plantearles a ustedes una, un problema que se, que se ve que es eh, que cuando la gente no vota, Guanajuato ya ha vivido esos, esos procesos en los años 70 yo recuerdo en alguna elección municipal, los votos se contaban con los dedos de la mano porque la gente no iba a votar y hoy no ha cambiado mucho la legislación respecto a ese tema, porque tampoco hoy la legislación dice ¿Qué pasa cuando la gente no va a votar, eh, digamos en un porcentaje alto? Digamos un 90% que no vaya a votar. ¿Significa que la gente no quiere al gobierno, que le está diciendo que está mal? ¿Significa algo el no votar? ¿No? Hasta donde yo sé no significa nada, ni antes ni hoy. Así que no se hagan ilusiones los que no van a votar de que algo significa su no participación en las elecciones. No significa nada, ni para bien ni para mal. Sucede lo que tiene que suceder, pero nada más que se inflan las cosas. Entre menos gente vaya a votar, el que ve en primer lugar parece que ganó con muchos votos. Por ejemplo, por ejemplo esta administración municipal, según datos que nos dio Paloma Robles en algunas... Pero en una sesión pasada fueron 19 mil votos en una ciudad de 190 mil habitantes. ¿Cuánto es eso? Un porcentaje mínimo respecto al total de habitantes. Ahora, respecto al total de votantes también es mínimo, pero no pasó nada. Los que ganaron se pavonean en, por la calle como si los hubiera elegido la mayoría de la población, cosa que no es cierto. Que los que participamos sí sabemos que no es cierto, pero los que no participan ni siquiera se dan cuenta de que ganaron por la decisión de unos pocos. Eh, eh, eso es lo que yo quiero subrayar: que no me vengan a decir yo no voto pues para que sepan que no estamos de acuerdo. No, no significa eso. Nadie lo va a, a interpretar de esa manera porque ni siquiera está previsto en la ley. ¿Qué opinas, Ángel? Tu micrófono, por favor, por favor. Sí, ahí voy. Sí, mira, la Gracias. verdad es que esto, esto del voto y de, de las abstenciones, o sea, nos ponen, nos ponen a pensar y a razonar en muchos, en muchos, en todos los aspectos, en realidad, porque podemos eh, seguir el ejemplo, y lo puedo mencionar, de Chile, donde el voto es obligatorio, incluso se pena, o sea, tiene una sanción de... de, de cárcel y todo lo demás para la gente que, que no vote, ¿sí? Y se podría aplicar en México y en Guanajuato y en todas partes, ¿no? Pero a final de cuentas eso no nos indica que la gente esté votando de una manera consciente. Sí están cubriendo un requisito obligatorio, ¿sí? Ya por la Constitución de que se tiene que votar, pero ¿hacia dónde va encaminado el, el voto? Y es... Y es a final de cuentas lo que a mí siempre me ha hecho ruido a la hora de las elecciones. Si analizamos que desde que se otorgó lo del voto y el IFE en su momento y todo esto se habló de democracia, es que ya hay democracia en México, ya podemos votar y se acabó la vieja práctica del PRI, en la que pues ganaba el PRI, ganaba el PRI, háganle como, como quieran. ¿no? Este, pero a final de cuentas, la gente se confunde y cree que democracia es votar, y la democracia va mucho más allá de todo eso, ¿no? Lo que comentaba Carlos Arce, o sea, la democracia es la vigilancia, es la observancia, es el, el, el estar este, atentos a lo que se está haciendo, o sea, la democracia es el pueblo, a final de cuentas, pueblo y gobierno, o sea, somos, somos una misma... Somos un mismo ente los que estamos viendo por la salud y el bienestar de, de la ciudadanía. ¿no? Entonces, eh, aquí, eh, si lo analizamos bien, las prácticas que yo veo de las campañas políticas siguen siendo las mismas. O sea, como que falta mucha imaginación, hay mucha mercadotecnia, es cierto, pero siguen yendo con el señor de las guacamayas y le preguntan qué busca, qué quiere. O sea, ese tipo de acercamientos con el pueblo son más falsos que un billete de dos pesos. ¿Sí? O sea, como que aquí eh, les falta una inteligencia que vaya más allá de seguir haciendo ese tipo de campañas políticas. O sea, ir a visitar el basurero, ir a visitar al de las guacamayas, a los... A los, este, a los barrios, a, a decirles, no, es que yo les voy a arreglar, yo voy a hacer, y, y a final de cuentas no hay nada. O sea, todos sabemos, y sobre todo los que somos académicos, es que cuando nosotros presentamos un proyecto, tiene todos los elementos necesarios para cubrir eso, ¿sí? Y tenemos que llevar una estrategia, y tenemos que llevar un indicador, y tenemos que llevar justificaciones, y objetivos, y alcances para poder simplemente hacer un simple proyecto de investigación sobre un tema determinado. Cuando es política pública, cuando están los candidatos al gobierno, no te lo muestran. O sea, no te dicen, ¿sabes qué? Estos son mis objetivos, estos son mis alcances. Y entonces sí, como dice Carlos Arce, ok, tú ganaste y tú dijiste que esto, entonces ahora vamos a empezar a confrontar, a vigilar y decir... ¿Por qué no has hecho esto? ¿Por qué no has hecho el otro? ¿Por qué te faltó aquí? ¿Por qué en lugar de esto hiciste esto? Y ahí podemos nosotros esclarecer en un momento dado hacia dónde está dirigiéndose ¿sí? el, el, el ayuntamiento, porque estamos hablando de un ayuntamiento que está haciendo todo esto, ¿no? O sea, el presidente municipal y todo lo que lo, lo acompañan. Entonces, eso es lo que a mí me, siempre me ha causado eh, mucho ruido. O sea, ¿por qué vienen y me dicen y el, la la calle donde tienen todos ustedes su casa, ¿sí? Eh, cuando yo llegué aquí, bueno, amplié camino, arreglé camino, puse agua, luz, teléfono, drenaje, y el ayuntamiento jamás ha, ha venido a poner una piedra, sigue siendo todo de tierra, ¿sí? A pesar de las insistencias, y ok, yo lo hago, pero ahora tú haz lo demás, o sea, nada, ¿no? No hay nada de esto, no hay una aplicación de los impuestos, no hay una atención de la obra pública como debería de ser, que es una política pública, a final de cuentas y ellos tienen que, que atacar todo esto. ¿no? Entonces yo creo que como a mí me ha pasado mucho que haces, y tú, y tú sigues viviendo durante 35 años en el mismo Terregal, porque realmente el ayuntamiento está esperando a que yo venga y lo haga también, o los vecinos. ¿no? Entonces, pero si ellos lo están poniendo, ¿sí? arreglo de callejones, y los enumeran y dicen al arreglo del callejón del Temesquitate, de, de la calle Fernández Tónimena como, como obra, como obra pública. Entonces, nosotros ya podemos, en un momento dado, decir por qué no lo has hecho y dar ese seguimiento del que habla Carlos Arce, Pero mientras no sepamos qué vamos a hacer y vamos a estar en un momento dado, como hemos estado en este tiempo, diciendo es que no ha hecho, es que no ha hecho. Bueno, si él no dijo que lo fuera a hacer, ¿sí? ¿por qué nosotros lo criticamos? ¿Sí? entonces, o sea, hay, hay, hay muchas incongruencias en todo esto de, de, de los partidos políticos, de los candidatos, la mercadotecnia, sí, uf, olvídate, la tecnología es maravillosa ahora y pueden hacer muchas cosas, pero creo que debemos de irnos más a lo puntual, más a lo concreto, ¿sí? Entonces, si yo si yo digo en campaña que voy a hacer esto y no lo hago, entonces vamos a ver por qué no lo hiciste y entonces ya ya ya daremos seguimiento a esto. Mientras no hagan eso Repito, como empecé yo la plática al inicio de esta transmisión, o sea, yo estoy confundido, yo no sé ni por quién votar. O sea, yo no veo a alguien, ¿sí?, que realmente diga, Ángel, estoy haciendo esto, a ver, te, te quiero convencer, ¿sí? Vota o sea, por a mí no sea. me convence, yo no sé a ustedes si nos estén convenciendo, yo lo veo y, y, y, y digo, pero pues, ¿cómo ir a preguntarle a Juan Pérez, y aquí, y a Juanita, oiga, ¿usted qué opina?, ¿usted qué piensa?, o sea, los problemas que tenemos en Guanajuato son graves y los problemas que tenemos en Guanajuato son reales, ¿sí? Entonces es tan simple como ver si estos son mis problemas, esto es lo que yo como candidato porque es el que se presenta, no se presenta la planilla, es, es el candidato yo voy a atacar esto y voy a resolver esto otro, ¿no? O sea, yo sigo en la confusión ¿sí? yo sigo en la confusión y, y yo creo que con mis comentarios, pues lo único que hice a lo mejor fue ampliar las confusiones de todos los demás, ¿no? Pero eso es lo que yo opino. Bueno, gracias, Ángel. Yo, yo, yo quiero también eh, que nuestros eh, internautas también reflexionen sobre lo siguiente. Pareciera que los que estamos aquí frente a ustedes somos una bola de necios que queremos que exista la democracia y, y que hay que votar y tener un gobierno. Y yo les diría a los que no participan, a los que no tienen credencial, o a los que no han ido a votar, ¿qué pasaría si no hubiera gobierno? Sería padrísimo, nadie, no tendríamos que preocuparnos de todo lo que estamos diciendo, pero es posible, es posible que la sociedad pueda convivir cotidianamente, resolver todos sus problemas, sobre todo los públicos, de, por ejemplo, la circulación, por dónde debe ser la circulación, este, eh, quién debe prender la luz dónde debe haber, debe haber agua todos esos problemas no se pueden solucionar si no hay alguien encargado de eso o sea, el gobierno es un mal necesario ¿por qué necesario? porque necesitamos que exista para que nos ayude a resolver esos problemas y muchos otros, Pili por favor Memo, me preocupa mucho porque te volviste muy anarquista el día de hoy, claro. pero es que quiero comentar algo es urgente que restablezcamos o que se establezca, o como quieran llamarle, Carlos, el Estado de Derecho. Si no hay Estado de Derecho, ojo, esto no tiene ningún buen fin. En Guanajuato puedes invadir tierras, puedes estar como la Casa de Ángel en tierra sin que le hagan pavimento, sin que. En fin, puedes ver muchas cosas: policías metidos con los malandros se están matando unos contra otros, cuidado, lo que tenemos y urge es reponer el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho sí. habla de cumplir con la ley, de ir a votar, de escoger al mejor, ojo, eh, de pagar tus impuestos, de estar al día, pero así como yo pago mis impuestos, le exijo a Navarro que me diga dónde está y el cabildo, qué están haciendo con mis impuestos, eso también le hemos exigido, memo. para eso es la credencial del lector que me digan, ¿qué están haciendo con mi dinero? ¿Dónde está mi dinero? ¿Por qué pago dinero? ¿En dónde lo están invirtiendo? No hay transparencia me motivas Tú participes del Comité Anticorrupción. El tema medular el día de hoy es, retomemos el Estado de Derecho, establezcamos un verdadero Estado de Derecho. Tú no, no sabes de quién es un juez civil municipal, menos tú sabes quién es tu agente del Ministerio Público Nacional de Guanajuato. No sabes quién es tu diputado local de Guanajuato. ¿Cómo puedes exigir un Estado de Derecho cuando hay esa anarquía en donde la gente no está presente y supuestamente los representa? Pero sí sabemos que si vas a las nóminas de la Cámara de Diputados, que te cuentas que es una mujer que porque es del yunque cobra doscientos mil pesos de sueldo y nunca, nunca ha ido a presentarse al callejón de Ángel Arcos a ver qué pasó con la calle. Nunca ha ido a defenderte porque no te informan de tus impuestos. Nada. Hoy vivimos una anarquía total, mi amor. Entonces yo creo que no debemos convocar más anarquías, sino exigir a Guanajuatense que vaya y exija sus derechos, su razón de ser. Yo vivo en esta ciudad porque quiero vivir. Y una ciudad es, como lo han demostrado los nórdicos, Carlos, Arce, vivir feliz. Pagas altos impuestos, pero tienes seguridad, tienes tránsito, tienes transportes limpios, tienes un sinfín de cosas maravillosas aquí pagas impuestos y no tienes nada, ni seguridad la luz como te vaya etcétera, etcétera, etcétera ese es el grande problema que debemos exigir los guanajuatenses de Guanajuato, porque la ciudad hoy la tenemos perdida en un concepto de ciudad de estos jóvenes que la han tomado con un botín, como bien lo denunció Carlos Arce de hace meses es un botín, vayan a ver el Hotel Valenciana es inconcebible, es un ejemplo de un botín, y, y que los guaragotes sigamos aplaudiendo esas cosas, eso nos convierte en cómplices de los botines, Memo. Eso es lo que tenemos que estar en contra, he dicho hoy esta mañana. Mira, yo quisiera nada más hacer una aclaración, no sé si puedo hablar, ilustrísimo. Por Virgen. favor, Henry, por favor. Mira, eh, quizá yo eh, manifesté una omisión en cuanto a los 47 millones de campaña para los municipios. Me faltó incluir la parte de los 42 millones que corresponden a la parte de las campañas de los diputados locales. Y el razonamiento que yo hice es que eh, significarían estas cantidades, tanto el presidente municipal como los diputados, el no eh, poner 60 mil vacunas. Yo había hablado de 28 mil, pero ya viendo esta parte, ¿y cuál es mi criterio y mi fundamento? Si el tipo de cambio de hoy es 20.16 eh, y el precio de la vacuna eh, por parte del gobierno con las dos dosis, estamos hablando de 82 dólares por las dos dosis, lo cual quiere decir que en el caso de lo del municipio y el estado, cuando las campañas van a ser netamente virtuales, eh, respetando los mecanismos de sanidad, pues es evidente que es mucho dinero para un planteamiento virtual, o sea, o a lo mejor es un virtual con muy fifí, con altos costos de, de licencias, o no, no logro entender si no va a haber una situación de aglutinamiento, eh, pues es mucho dinero, mucho dinero, y no sé si vieron una declaración de un, este, un artista que dice que tanta lana me queda, etcétera, ¿no? Entonces, Únicamente, independientemente de la cuestión ideológica, de la cuestión sistémica, de la cuestión ideal, de que exista o no exista un control hegemónico por parte eh, de funcionarios públicos o que el gobierno eh, desaparezca, recordemos que en la revolución cultural china, en una de las cinco tesis filosóficas de Mao Zedong decía que aquella persona que no concuerda sus planteamientos ideológicos en términos de que sean funcionales, fracasará en la práctica. Pues, conclusión, un factor a analizar importante, si hablas de botín tienes que cuantificar el monto del botín, entonces el botín ahorita temporal, de aquí hasta mayo o quizá antes de junio, pues es esta cantidad, 90 millones que dónde van a quedar, por lo pronto, eh, yo les decía el costo de la camioneta, si los gastos de campaña es de un millón quinientos mil para el municipio, yo no sé cuánto cuesta una camioneta nueva, este ahí va como un 60% del monto que te corresponde para hacer la campaña el primer día. Ahora, históricamente en México, ninguna campaña eh, por exceso eh, de gastos de campaña ha sido anulada, ¿no? Yo nada más eh, adicionaría este elemento independientemente de la cuestión ideológica, ideal y del papel del gobierno en cuanto a catalizador para lograr un bienestar de toda la población y obviamente no lo está satisfaciendo, ¿no? Arco señalaba la parte de infraestructura, etcétera, ¿no? No sé si estén de acuerdo o yo, este, en, en, sí. en ver que estas campañas virtuales, pues, son mucho más baratas que lo que está presupuestado, tanto para los presidentes municipales, como para los, este, diputados, ¿no? Si quiere hablar, Carlos. Sí, gracias. Eh... A ver, nada más a Javier Esparza, si sí ha habido anulación de la campaña, fue por ejemplo muy sonado de elección al gobernador en Colima, que se tuvo que repetir precisamente por los gastos de campaña en que, en que, habían, en que había caído el PRI y tuvo que, que repetirse la elección. Es, es nada más una referencia histórica uh, sobre su comentario. Miren, eh, yo el problema que veo es, este, primeramente, que estamos en un ambiente de simulación. Pues, o sea, estamos tratando de simular que hay democracia cuando nos falta un buen trecho para llegar a la democracia. Esencialmente en la parte de las campañas políticas, en donde hay una simulación en el sentido de que se gasta poco cuando se gasta mucho. Estas. Qué bueno que Francisco Javier saca los datos. Estos datos son de risa. Si pensamos que los partidos políticos en el municipio de Guanajuato se van a gastar 80 millones de pesos. Eso no es cierto. Se están gastando muchísimo más, sobre todo porque van a, a tratar de condicionar votos y de comprar votos. Entonces eso significa muchísimo dinero. Evidentemente, si los ciudadanos por fin se dan cuenta que vender su voto a 500 pesos es tirarlo a la basura porque lo podrían vender a tres mil, cuatro mil pesos. Bueno, entonces, pues ya entonces sí se les va a subir el precio de la compra de voto. Entonces, pues a ver si los de las comunidades rurales que es donde intentan hacer esto son tan tan estúpidos de venderlo a 500 pesos bueno, pues entonces les hacen el caldo el caldo gordo. Si realmente ven cuánto cuesta ese voto para los partidos políticos, porque es, no es para el partido político, sino es para el grupo político que intenta construir un gobierno botín para hacer negocios. Entonces, pues deberían de pagar muchísimo más caro ese voto. Punto. Entonces, estamos ante una simulación. Pero el, el otro asunto que es bien importante es que cambian los supuestos de, de de esta elección, porque ahora ya hay reelección. Es la primera vez que en Guanajuato estamos viendo una situación de reelección continua, porque la reelección estaba permitida a nivel de ayuntamientos. En el caso de reelección no continua, o sea, podía alguien salir de alcalde, Venía otra administración y luego se podría volver a postular para alcalde. Vivimos muchas, muchas cuestiones de ese tipo con personajes que fueron varias veces alcaldes de nuestra ciudad. Entonces, primero, la reelección con IVA está empezando a funcionar en Guanajuato. Y lo primero que tenemos es a un, a un grupo encabezados por este, este señor Navarro, que está tratando de reelegirse consecutivamente esto le da a esta elección un sabor totalmente diferente porque lo primero que deben de decidir los ciudadanos al ir a votar es si quieren continuar con ese gobierno o lo cambian fíjense qué importante es esto esto no lo había en, en la elección de hace tres años ni en la anterior ni en la anterior hoy hoy es la primera vez que los guanajuatenses van a tener que decidir si se quedan con el gobierno que tienen o lo cambian bueno yo simplemente apuntaría una cosa es simpaticísimo leer la crónica de la de la campaña que está haciendo el partido acción nacional y, y, y el, el, el alcalde el, bueno ahorita con licencia navarro donde está proponiendo una serie de cosas que va a cambiar y que va a mejorar, etcétera. La primera pregunta que yo le haría, oye, ¿se te olvida que tú estabas gobernando? La pregunta es ¿por qué no lo hiciste? Fíjense perfectamente, vea, vayan viendo. Esto sería bueno para para comunicarlo a la ciudadanía, que vea qué es lo que está prometiendo el Señor porque yo creo que con todos estos escandalitos que hace es es casi la misma la, el mismo camino del de, de gobierno federal con López Obrador que con escándalos y con cosas está tratando de desviar la atención de los puntos realmente este, vitales aquí es lo mismo el que si se viste que etcétera está tratando realmente de generar otra, otra discusión para que la gente no se fije en estos asuntos tan, tan importantes como son lo que está prometiendo, porque la pregunta es, ¿para qué me lo prometes ahorita si tú venías gobernando? ¿Cómo que hasta ahorita te diste cuenta? ¿Todo esto te falta? Pues, ¿por qué te falta? A ver, ahora sí vamos a, a limpiar la ciudad. Pues, que no estaba, qué no estaba gobernando para que ya estuviera limpia? Ah, pero ahora sí vamos a iluminar la ciudad. Pues, ¿qué no estabas gobernando? ¿Por qué no está iluminada la ciudad? ¿Por qué no está iluminado el municipio? Este, ah, el basurero está muy mal. Pues, ¿desde cuándo nosotros, desde aquí del observatorio, estuvimos haciendo observaciones sobre el desastre en el agua potable, en la electricidad? Nos estamos quedando sin agua. Este, ya se les había dicho. Ah, no, pero está todo lo tuvieron que apostar por la presa de la intranquilidad. ¿Para qué? Pues para quedar bien con uno de sus aliados, que es el que trae todo el negocio de la presa de la intranquilidad. Cuando más. de haber estado trabajando en el asunto de pozos, etcétera, y más cosas que nos puede ya decir Carla. Pero pero es que es increíble que no nos demos cuenta que estamos en una campaña de reelección y que el que se está religiendo está actuando como si viniera como si viniera de afuera por primera vez. Llamo pues la atención del asunto. Yo creo que los los malos ciudadanos que van a vender su voto deben de venderlo bien caro. Punto. Y si quieren comprar voto que les cueste y que les cueste bien caro también. Y luego, pues sí, si no va a votar la gente, pues se las van a poner fácil. Pero quiero llamar la atención sobre una cosa. Qué bueno que, que, que recordé este asunto. Eh, ustedes pueden votar por quien quieran. Hay una opción en la boleta electoral para votar por, que, por quienes ustedes quieran. Entonces, este, no crean que están sujetos a los que les ponen los partidos políticos. Hemos visto muchas veces que la gente vota por Cantinflas o por Pedro Infante, etcétera, etcétera. Eso es un poco en son de burla, pero los ciudadanos podríamos ponernos de acuerdo, por ejemplo, para diputado local, si no nos gustan las opciones que hay de decir vamos a votar este, por, por nuestra compañera, este, la doctora. Álvarez Brunelier y yo le pongo voy a votar por la doctora Alba, Álvarez Brunelier y se lo pone Carla y se lo pone Memo y se lo pone fulano y se lo pone y lo, la, la ciudadanía que la conozca en una de esas gana y si gana, gana. eh. Es una opción. El problema para la para la cuestión del municipio es que hay que votar por toda una planilla completa, pero también podríamos conformar una. Una planilla virtual con ciudadanos, la ponemos, hacemos, hacemos este stickers y los ciudadanos pueden llevar su sticker, lo pegan, lo cruzan y es buena también. Se les puede ganar también así a los, a, a, a los partidos políticos. Recuerdo todavía que Juan Ignacio Torres Landa lo hizo en San José y Turbide hace muchos años y así ganó una planilla independiente sin inscripción y sin nada. Directo del ciudadano, de la adhesión del ciudadano a la boleta sin pasar por partidos políticos. Hay esa opción, se puede utilizar también para que los partidos políticos no crean que ya le hicieron, porque ya se pusieron de acuerdo, ya saben quién va a entrar al ayuntamiento, cómo van a hacer los negocios allá adentro, y les podemos quebrar todavía este, el, el, el, la, la columna vertebral al, a, estas, a estos personajes. Que lo que están tratando de hacer, lo repito una y otra vez, es conformar el gobierno Botín para los próximos tres años. En eso está. O, oye, Carlos, ¿quiere decir que, por ejemplo, si el, el IEG no autoriza, una vez resuelto el asunto de Morena, que, que Carmen Cano hiciera un sellito con su nombre y el de todos? De su planilla y lo repartiera entre sus seguidores y luego fueran a poner su seguito, toda la gente podría ganar. Sí. Exacto. Ah. Y, y no ganaría. Por... Ganaría como no absolutamente libre de los ciudadanos. Claro. Les comento Capaz que llevamos que 55 minutos mejor. y Carla eh, lleva como más de 10 minutos con la mano eh, levantada y no sé si nos ha funcionado que seamos más concretos y menos tiempo para que tengamos más atención de, los, de las gentes, ¿no? Adelante, Carla. Gracias. Sí, a mí me, bueno, ya me emocioné con lo que dijo Carlos, <risa> porque ya como haciendo una recapitulación de todo lo que han dicho los compañeros, sí pues comentarios bien importantes, eh, voy con lo que decía también el, el doctor Esparza, en cuanto a que el sistema electoral sí está diseñado también para estimular al máximo las, las prerrogativas financiera, financieras eh, de los partidos, y pues promueve estas conductas también de alguna manera parasitarias y partidist, partidistas de, de todos estos candidatos, ¿no? Y en cuanto a lo filosófico y a las cosas que usted decía, Guillermo, este, yo sí creo que, que las, las oligarquías partidistas que tenemos ahorita en lo local son pues son inamovibles, ¿no? Y que luego se reducen nada más a mesas de negociación, pero también con ciertos sectores de la, de la ciudadanía y realmente pues, no llegan los beneficios directos hacia toda la población general. Entonces, en esta filosofía que decía usted y, y la anarquía que me encanta, y, y, y algo ya muy aterrizado a lo que dice Carlos, yo creo que sí necesitamos como ciudadanos crear un nuevo paradigma político con esta instaur, eh, instauración, la instauración, ay, ando bien trabada hoy, perdón, de un pensamiento contrahegemónico que sea el capaz amor, de el amor. en cualquier lugar una verdadera libertad. sí en la que el gobierno sea del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces, me parece genial su idea, Carlos. Gracias por ponerla. Eh, esto de la planilla virtual es, híjole, creo que, que alguien debe de hacerlo. Y ya me callo. ¿Por qué? se habla muy bien. Adelante, Piri No, yo, yo creo que creo que cada quien de nosotros estamos virtiendo nuestras formas de pensar es lo que le enriquece al observatorio ciudadano Guanajuato no somos un grupo que recibamos línea, sino que cada quien opinamos lo que nos gusta o lo que queremos o lo que estudiamos, o nos preparamos yo pienso que hay que seguir sobre ese, ese punto de Carlos que mencionó de lanzar una planilla virtual, me encantó la idea y empezar a, a bombardear con ella, una planilla virtual, para no meternos en líos de partidos, una planilla virtual, con cabeza y cabildo. Va a ser maravilloso o sea, ese ensayo, ese experimento. Adelante, vámonos. Sí, solo so, so que tendría que contener la, eh, porque para el caso del ayuntamiento un alcalde, muchos, bueno, el número suficiente de regidores, y dos síndicos, entonces, habría que convocar para, para que quien quiere ser síndico, quien quiere ser regidor, y luego de eso escoger a los que formarían la planilla. Pues vamos haciendo lo... el proyecto. ¿Mandé? Vamos haciendo el proyecto, vamos diseñándolo, y vamos a lanzar la convocatoria bien? como observatorio, o sea, esa idea es fantástica. Fantástica. Vámonos. Vamos a hacerla. Bueno, es como, ya, como ya vamos a concluir, hacer casi una hora de transmisión, vamos a cortar hasta aquí el programa para que la próxima semana continuemos a ver la si ya presentamos, ¿sí? la ya presentamos alguna planilla. Que la, da, Memo, que la gente proponga en la webinar del Observatorio de Guanajuato ¿Qué sí. gente le gustaría de presidentes? ¿Qué gente le gustaría de cínicos? Que la gente opine, que la gente diga. Claro. Que lo opine La no gente común, a... ¿eh? La gente como nosotros, los que vivimos en el barrio, los que andamos caminando al mercado, la gente común, no queremos ahí representaciones partidistas de nada. La gente como usted, como yo, que estamos cansados de toda esta basura política. Estoy de acuerdo. Vamos pues detrás, detrás de mí está el, el correo del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, o cdgto.com. Dice: le falta una M, pero esa es la dirección a la que pueden mandar a sus candidatos a regidores, síndicos y para el presidente municipal para conformar una planilla ciudadana que sin partido eh, eh, eh, sea puesta en las boletas electorales, en el momento mismo de la elección, porque lleve junio. cada ciudadano su sellito para ponerlo en ese cuadrito que está esperando bien, bien. una planilla. Y yo sería complementando que se pusiera el perfil de las propuestas, perfil profesional de tiempo, etcétera Y eh, yo considero que a lo mejor hay comentarios el día de hoy, no sé, sobre sí, el tema. Sí. Lolita quiere como, la palabra, no se le hemos dado toda la mañana. ¡Lolita! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos compañeros? Y querido gente que nos sigue por Facebook. Perdón por haber entrado tarde, pero fue cumpleaños de mi querida madre. Que estaba extensivo, 92 años, y tuvimos un pequeño festejo. Así Marilita, que, madre. por lo pronto, hoy, fue un, un, un día muy, muy ajetreado y... Y hoy me levanté un poquito, ya más tarde. Pero bueno, aquí estoy. Eh, estuve escuchando todo lo que estuvieron comentando. Yo nada más agregaría, por ejemplo, lo, lo que, la propuesta de Carlos, y yo sé que creo que ya hubo en una ocasión alguien que llegó así, que no estaba dentro de las boletas, y, si mal no recuerdo, alguien me comentó. Y eh, no sé en qué estado ni, ni en qué parte fue, pero creo que alguien, alguien ya llegó de esa manera. San José y Turbide. Yo aquí, don... perdón, Carlos. San José y Turbide, ah. Juan Ignacio Torres Landa. Ah, ok. Entonces, sí, sí, este, sí es importante, pero na, más que nada decirle a la ciudadanía, porque como lo dijeron, lo van a agarrar como chusco, no, que sea alguien serio, que sea como dice Carla, alguien de la, de, de la ciudad, que conozca la problemática y que sepa lo que va. Como dice Carlos, el, el que anda ahorita haciendo campaña que es, nada más tiene licencia, o sea, que no se le olvide a la gente que sigue siendo el presidente municipal, porque a final de cuentas, si no gana, que ojalá si fuera, va a regresar a ser presidente municipal nuevamente, es una licencia. Y esa licencia, ¿sí?, eh, no no le está aquí, no le está contrarrestando todo lo, todo el antecedente que tiene como, como presidente municipal y el trabajo, y además como diputado, porque fue diputado local, y a partir de que fue diputado local no hizo nada, no bajó recursos para Guanajuato, no hubo ninguna propuesta eh, que, que nos que él dijera, a ver, aquí yo esto, cuando, cuando hice esta propuesta en, eh, se, se aprobó, o sea, no tiene nada el señor. Lo único que tiene es una casa con un hotel, como dijeron, ¿sí? Y efectivamente fue lo que sacó desde que fue diputado este, local y ahorita alcalde. Ahora resulta que se está preocupando, como dice Carlos, se está preocupando por la seguridad, por la basura, por, porque él es la, el que se acerca a la gente, o sea, por Dios, él ya sabía lo que iba, ese es una burla, la verdad es una burla no que nos diga algo que realmente sea impacto para, para poder votar por él que dijera no, es que saben que pero so, no lo no lo tiene el señor no lo tiene, nomás se le da lo de los TikToks, la verdad nada más se le da las payasadas de TikToks, eso, Lolita, eso te... perdona que te interrumpa bueno. que nos explique cómo hizo el hotel en dos años, la casa con hotel, eso sería maravilloso que nos cómo le pues hizo. sí, Piri, es, es precisamente por eso que estoy diciendo, el señor no trae una propuesta nueva, él es el, vuelvo a repetirlo y Carlos lo acaba de decir, el señor está de licencia, es el alcalde de la ciudad y tuvo dos años y medio para combatir todo lo que ahorita está prometiendo, entonces no es posible, no es posible que la gente se la crea, por Dios, o sea, la verdad que, que nos ve nos ve una dicen que a la prudencia le llaman tontera o más feo y, y la verdad no es posible que la, que la gente vaya a votar por este payaso la verdad sí este la, es al que al que más le, le puedo yo de, de decir de cosas porque es el que está proponiéndose nuevamente para alcalde ahí está ahí están las fotos de, de lo que el señor hizo, esas son las obras realmente que él hizo, en beneficio de quién, porque las demás obras, quiero que sepa la gente, que las demás obras, sí es, es, ya, estaban, ya estaban asignadas, o sea, ya había un proyecto, por eso se quedó el mismo director de obra pública, este y lo he dicho muchas veces, son... son Eh, anteriormente y se están concluyendo y que ¿sabes qué? ¿por qué no las hizo al principio? ¿sabes que no? pues espérate viene la campaña, quiero re la reelección ahorita y él anda este, adornándose con situaciones que ya fueron, sí, sí lo hizo ahorita, pero ya estaban programadas o sea, que la gente no sea tonta y que por favor la verdad, este señor no nos quiera ver a nosotros la cara de tontos que haga bueno. no tiene no tiene una sola propuesta interesante ni una no el, el para él es el acercamiento con la gente es lo mejor no señor que se ponga a ver realmente cuáles son sus funciones si realmente nosotros quisiéramos votar porque hubiera policía pues votábamos por un policía o sea más policías el señor no tiene el señor no tiene que andar andar de, de, de soldadito de plomo en las calles para eso sí, tiene su gente, para eso tiene su gente, ¿sí? Es el Bruce no se la ni lavando las, las calles porque para eso se contrató gente, para que, la, para que lavaran y, y, y, y limpiaran las calles. Y hay, un, y hay un director, sí, hay un director de servicios municipales. Entonces, ¿ese señor qué está haciendo? ¿Qué está dirigiendo? Si, si el señor alcalde anda lavando y, y limpiando las calles, bueno... Pues entonces hubiera dicho, ¿saben qué? Es que yo quiero ser el todólogo de Guanajuato, ¿sí? Aparte de payasito. Es, ese es el problema. Él debería de estar viendo cómo bajar recursos para atacar esos problemas de los que está hablando ahorita y no lo ha hecho, ¿sí? Atacar problemas de inseguridad. Y ahora sí dice que, que Guanajuato esté más seguro. ¿De dónde? ¿De dónde? Que, que no mienta el señor, que no mienta el señor, porque la verdad asesinatos, asesinatos y asesinatos en Guanajuato Capital que no se, ve, se veían anteriormente que me disculpe el señor pero bueno este, pero es algo, algo que podemos hay un comentario este ilustrísimo coordinador Gerardo eh, Siliceo Fernández en el que dice que bueno que está bien que hagamos propuestas pero por qué si tenemos un notario no hacemos un acta protocolaria que efectivamente vamos a hacer eh, una planilla ciudadana en uno de los comentarios dice ahí. No, porque no tenemos obligación. Uno se compromete a lo que quiere. Y yo no me comprometería, a Guillermo, a eso que está diciendo, eso que lo, el que lo dijo. el que lo haga con un notario, con mucho gusto de lo apoyo. Yo, yo, yo, yo. Perdón, ya me desvié y ya dije todo lo que tenía que decir, de porque no había tenido intervención. Oye, Lina, pero yo realmente, realmente Felicito gracias, muchas de parte gracias. De todo el grupo. Y como muchas gracias. los viejos tarde pero sin sueño. Sí, muchas <risa> Hola, gracias, espíritu, mi señora madre, 92 bueno, años. Algo que podemos concluir de la participación de todos mis compañeros es que en estas campañas electorales tendría que haber tres tipos de campañas electorales: tres. Una, de aquellos que por primera vez quieren ser alcaldes y tienen una planilla. Segundo, los que ya fueron presidentes municipales, como Edgar Castro, y ¿sí? que tiene que ser diferente de la de los nuevos, porque él ya gobernó y ya vio los problemas. Y tres, el del que quiere reelegirse inmediatamente, como es Navarro, que en este momento estaba gobernando, porque tiene un discurso similar al de nosotros. Nos tendría que haber tres discursos diferentes en las campañas que estamos viviendo. Eso, eso sería una primera... Eso sería una exacta trifecta en el hipódromo, que significa que todos los caballos salen en diferente número. Sí. Y obviamente la apuesta de un candado para garantizar que efectivamente los programas son correctos. Ya llevamos una hora, nueve minutos. Solamente le vamos a dar la palabra a nuestro querido amigo Francisco motiel que estuvo toda la sesión, pero no ha hablado para nada. ¡La humilía! ¡La humilía del sábado! Por favor. Nomás con que abra su micrófono ya lo podemos escuchar. Eh, ya está, ya está. No, bueno, pues a mí me parece que el tema de esta sesión es de primordial importancia por los días en los que vivimos. A mí en realidad... Me parece que si utilizamos el registro ciudadano, difícilmente alguno de los candidatos la libra. No tienen este, los elementos de confianza o para reclamar confianza ciudadana. Y, lo, los desconocidos, pues habría que ver este, desde dónde salen ellos con las aspiraciones, porque hay gente que yo creo que ni conoce el municipio, y se lanza simplemente porque hay dinero de por medio para que haga campaña. Entonces yo pienso que como ciudadanos tenemos que seguir impulsando que la ciudadanía sea el mejor juez y el mejor árbitro de esta, de esta contienda. Nosotros yo creo que des, desviaríamos la naturaleza del observatorio si entramos en la contienda ya más directamente como participantes o como Partes de un proceso en el que renunciamos a nuestra calidad de ciudadanos para invitar a los demás ciudadanos a unirnos y a exigir un buen gobierno. Esta presunción que hacen algunos partidos, especialmente el que el gobierno ahorita, el municipio de Guanajuato y el estado, debería de ver que su fortalecimiento ha traído este, la ruina de su, de su partido. No hay mayor desprestigio en este momento que la corrupción que se ha exhibido en todos los partidos políticos. Y es una vergüenza de verdad que la gente, con, sabiendo cómo están las cosas y lo que ha hecho y lo que no ha hecho, tenga la cara dura para salir a decir, confíen en mí y voten por mí. Yo pienso que esta es una labor que nosotros tendríamos que reforzar y que seguir imprimiéndole mucha fuerza al filtro creo que esa es parte de la del panorama y de el escenario para que quien la brinque bueno, ya sabemos que la ciudadanía en un momento dado tiene sus preferencias y tiene todo el derecho a hacerlo pero lo que tiene que hacer también es exigirle ya llegaste, ya te voté por ti, ahora cúmpleme no claro que si en tres años unos ni siquiera se acuerdan de qué prometieron pues difícilmente van a cumplir pero yo sí creo que la labor del observatorio ahorita en este momento, más allá de las pasiones personales o de las preferencias que las podemos asumir en lo particular, pero como organismo actuante de la sociedad, yo creo que el papel es reforzar la ciudadanía y seguirlos invitando a que se informen, a que cuestionen, a que pidan cuentas, a que haya transparencia en las campañas, a que se pidan perfiles que publiquen sus declaraciones tres x tres y que esto realmente permita que se avance. Yo creo que si una persona tiene experiencia y quiere continuar con una labor, bueno, pues a lo mejor se le concede el beneficio de la duda, pero ese beneficio no hay que dejarlo a la ligera y así como que ahí luego te vemos en tres años a ver qué hiciste, ¿no? Yo creo que este, este filtro tiene que funcionar las 24 horas, del día, tanto en la campaña como en la postelección y el día de la elección. Es algo que me parece fundamental en las sociedades democráticas. Dicho esto, dejo el micrófono. Gracias, gracias, gracias Paco. Paco. Adelante, Carlos Arce. Bien, Paco. Paco, tan brillante. Paco, no lo corten de gol, Bien, Paco, bien. <risa> <risa> gracias. El micrófono, Carlos, sí. En relación a la reelección, es normal en, en, en las democracias la reelección porque el no reelegir a un buen funcionario público, a un buen representante, estaría mal para la ciudadanía. Entonces, los que hayan hecho bien las cosas, pues hay que reelegirlos. Pero la reelección es una posibilidad siempre, no es una decisión de entrada. Lo que están jugando es la posibilidad de que los ciudadanos los relijan y los ciudadanos pueden decir sí o no, porque el cerebro entiende lo que se les dice. Y si les dice ya me voy a reelegir, ah, pues ya se va a reelegir el señor. No, el señor está jugando, se supone que en igualdad de condiciones, aunque no sea así, a ver si los ciudadanos le dan el sí para que el, la, la, el precedente de esto es que haya gobernado bien. Y lo que quiere decir que aquel que no haya gobernado bien, pues no puede reelegirse o no debe ser reelecto, a no ser que sean muy tontos los ciudadanos. Ese es el principio de este asunto. Yo conocí, me presentaron al alcalde en Alemania una vez, en, en Stuttgart, al alcalde de Stuttgart, que era el hijo del viejo Mariscal Rommel, aquel famoso zorro del desierto, que llevaba 23 años gobernando la ciudad de Stuttgart. Entonces yo les pregunté, oiga, ¿y este señor cómo que tanto tiempo? ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Pues sí, lleva 23 años de, de, de, de, de alcalde de Stuttgart. Bueno, pero déjeme decirle lo que ha hecho el señor este, en estos 23 años. Exacto. Simplemente... Transformó a una ciudad industrial en una ciudad de innovación, eh, de ciencia, que nos tiene en el primer lugar de toda Europa. Eh, el mayor conjunto de innovación y, y, y de ciencia con mejores laboratorios y todo está en Stuttgart. Aparte de toda la planeación de la ciudad, en la ciudad, por ejemplo, en aquellos lugares donde sabemos que abajo hay grandes cantidades de agua, no se puede construir. Entre otras cosas, porque hay mayor problemas en cuanto a enfermedades, etcétera. La planeación es increíble, etcétera. En fin, era un trabajo de, de, de, de una alta alta estructura administrativa, sí. desarrollado a través de, de, de, de 23 años. Bueno, a ese señor se le relige, porque a un tipo que no haya prácticamente tenido, pues, ningún ningún tipo de, de buena gestión en su gobierno lo vas a reelegir pues no lo vas a reelegir hay que quitarlo punto así de sencillo y para terminar nada más les recuerdo que el artículo 115 constitucional para que se acuerden nuestros compañeros que están viendo aquí el al observatorio es obligación de los municipios prestar los siguientes servicios el agua potable el drenaje y alcantarillado, el tratamiento y disposición de aguas residuales. No sé cómo anden ahí, querida Carla, el alumbrado público. ¿Cómo está el alumbrado público de la ciudad? Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos. ¿Cómo ha ido todo esto en los últimos dos años? Mercados y centrales de abastos. ¿Cómo están los mercados? ¿Qué opinan las gentes de los mercados de la gestión actual del de señor Navarro? Panteones. Pues probablemente sigan buscando muchas momias para ver si pueden hacer negocio con las momias que vayan saliendo. Rastro. Entiendo que el rastro tiraba la sangre al río Guanajuato. Nada más de entrada. Bien. Y aparte, ver los controles que hay en ese rato. Está aquí el marfil. Calles, parques y jardines y su equipamiento. ¿Qué también están los parques y jardines y qué tan conservados están? Seguridad pública, repito, wow, wow. seguridad pública en los términos del artículo 21 de esta, constitu de esta constitución, Policía preventiva municipal y tránsito. ¿Cómo están la organización del tránsito, de la policía de tránsito y la policía preventiva? ¿Realmente previene los delitos, evita que haya violencia en la ciudad, hace y crea un espacio de paz pública? Si eso es lo que tenemos en Guanajuato, quiere decir que el señor ha hecho muy bien su chamba. Si no, pues hay que correrlo, punto. Y otras más que determinen las legislaturas locales en su caso, según las condiciones territoriales, etcétera, etcétera. Nada más de entrada hay que revisarle eso. Y entonces ¿Es eso? de ahí se decide si el señor puede continuar o no. Así de fácil. Y con los otros que vienen, pues también ver el asunto, porque allí hay otro que ya fue alcalde también. Para mí es el segundo peor alcalde que ha tenido Guanajuato, que es el señor Cerrillo. Pues lo mismo que sucedió en su trienio en estos, en, estos, en estos casos. Y en ese sentido, saber si lo reelegimos, aunque no sea consecutivamente o no. Y luego de los otros, quién tiene las condiciones para prestar bien. Nada más estos sitios, no nos hagamos muchas voces. Eso es lo que tenía que decir. Gracias. Hay nada más una aclaración. O sea, Porfirio Díaz duró más tiempo que el alcalde de Stuttgart. A ver. Vemos. Alcalde. Sí. Era, sí, como, sí. como colofón ya duramos más de una hora que quien echó su parte su que tenía de su ronco pecho quiero dejar algo muy puntual este día de reflexión ayer alguien me hizo llegar una entrevista de Andrés Oppenheimer con un argentino y dijo ya no hay ni izquierdas ni derechas Carlos la diferencia es que los, la parte de los asiáticos está empezando en hoy y en el mañana y nos enseñó en el programa de Andrés jaime por ejemplo en Taiwán que lo más importante es la educación la preparación ojo eh, nosotros seguimos siendo retrógradas volteando hacia atrás escogiendo un presidente municipal que no termine la preparatoria, una gente que no sabe ni siquiera es la carrera teniendo en esto en Guanajuato, en el C, Guanajuato, carreras ahí también el Paco Montiel, todas las universidades escuela de matemáticas, no es posible que oigamos, escuchemos una propuesta de cualquier gente sensata que diga, pensemos en el Guanajuato del futuro, eso lo dejo nada más como reflexión sábado. Buenas tardes y ya cumplimos nuestra hora. No, una hora, veintiún minutos, pero creo que... ¿Puedo hacer una intervención? ¿Una sugerencia rapidísima? ¿Puedo? Sí. Un minuto. A mí me parece que lo que Carlos Arce nos dio, nos dio una guía para un checklist y para los candidatos, para calificar a los candidatos. Esa lista de obligaciones que tiene el municipio, cómo la maneja o cómo se ve el candidato o el aspirante a reelección para su satisfacción total. Esa sería mi sugerencia, incorporar esos criterios al filtro ciudadano. Pues sí, es lo pero... que yo hablaba, yo hablaba desde el principio, ¿no? O sea, claro. ¿qué es lo que vamos a evaluarles? ¿Sí? No, y además, ¿cuál es la, el proyecto de cómo va a resolver esos asuntos todos los demás candidatos, no nomás Navarro? No todos, todos. ¿Cómo van a resolver esos temas? Se supone que debe haber... Primero un análisis y luego una propuesta de ellos. Análisis ah, no. de parques y jardines, análisis de, de seguridad, análisis de esto, ah, esto es lo que voy a hacer. Y después entonces sí poder nosotros, o sea, hacer la comparativa y decir, a ver, no hiciste, tú dijiste y no lo hiciste, ¿no? Arrancamos así el programa y terminamos igual. Creo que está bien. No, una... Muchas gracias. Los vas a mandar a examen de título de insuficiencia, ¿no? De insuficiencia, claro, así es. Muchas gracias a todos ustedes por su participación en esta sesión y que pueden despedirse de nuestro público que nos ha seguido por más de una hora y veinte minutos. Muchas gracias. Hasta, hasta la próxima semana. Buen día, semana. semana.